El saludo es Ay, para mi compa Samuel Flores Hasta ya en Osnar, California Échale gomita A señorito buena Saludos, ahí para mi amigo Gerardo Reyes hasta San Martín Peras. El saludo va ahí para todos mis paisanos, de Melindo al Cozauca Guerrero, Cerro Azul, Chimaltepec y hasta Disquina, soy el Guerrero paisano. ¡Échele ganas, ahú. Saludos. Ahí para todos mis paisanos. Radicado en Chihuahua. Échale ganas, paisano. Ajú. Y no me podría faltar saludos. Ahí para todos mis besanos de mi lindo Cliustlawat. Ahí para la familia García, la familia Ortiz, la familia Cruz. Benito buena!